Y el Señor es mi pastor Se la sabe Y nada puede faltar a mí Dígalo Y en lugares delicados Sé que Él puede guiarme Por sendas de paz Y junto a aguas de reposo Siempre me pastorará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Me ayuda con el coro esta mañana, ¿qué le parece? Dígalo, dígalo. Y aunque un poquito más fuerte. Sombra y de muerte Dígalo, dígalo iglesia, dígalo fuerte Yo no te Porque tú siempre Vas conmigo, gracias Señor Yo te cantaré Todos los días Hay de mi vida Y en y Yo moraré por largos días A ver con su palmita Y yo le pregunto esta mañana ¿Quién vive? Dígalo más fuerte ¿Quién vive? Tú vives Señor Señor es mi pastor, dígalo, y nada puede faltarme, y en lugares de ligados, sé que puede guiarme por sendas de paz. Con tu aguas de reposo, siempre me pasa. Confortará mi alma Él me guiará por sendas de justicia Dígalo pueblo Y Y yo moraré con la angocia. Alguien dice aleluya. Alguien levanta su mano y dice gloria a Dios. La gloria es para ti, Señor. Una vez más lo decimos. El Señor es mi pastor. Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas justicia. Le toca ser y aún. Moraré por largos días Y esta mañana les toca el pueblo del señor cantar Dígalo Y aunque Más suerte Yo no teme Vas conmigo Dígalo fuerte Yo te cantaré todos, todos los días Ay de mi vida, mi vida Y en tu casa yo moraré Me gusta, me gusta, me gusta Lo vamos a hacer una vez más esta mañana, dígalo Y yo Santo Dios, dígalo fuerte esta mañana mi hermano Yo no temeré Porque tú siempre vas conmigo Dígaselo con todo el corazón Ay yo te cantaré todos los días Ay, de mi vida en tu casa yo moraré lo decimos con orquesta bendición esta mañana diciendo y aunque antes, Yo moraré por largos días. Y aunque ante un valle de sombra de muerte, no debes de temer, mi hermano y mi hermana, porque Jesucristo ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que. Firme Y adelante con Cristo Jesús Estoy agradeciendo este espacio